Bueno, bueno, parece que sí. Compro el palco, tíos. Venimos de aquí. Esto es para un amigo que le estoy indicando. Venimos de la iglesia Santa Ulera. Tiras todo para arriba, todo para arriba para la carretera. Cuando encuentres alguna desviación que es de carretera, no la cojas. Esta que es de tierra. El Bruebel, ya está. Simplemente es eso. Y venga, vamos a hacer un repaso del material, super material que llevamos hoy. En fin. Tenemos, eh, digamos, temporal, pero se está comportando súper bien. De momento nos vamos escapando que no llueve. Así que hace viento, pero no llueve. Así que fantástico, venga. Material, 9 grados al salir, un guante, la otra mano un bus, que puede ir aquí o puede ir como guante. Fantástico, y nos ahorramos un guante más que nada porque tengo que sacar orejones manejar la cámara con el guante y se lo mierda entonces es tontería estar sacando ese guante cada vez luego, ¿qué más? pues nada, tres orejones tres el móvil pequeño pañuelos es que ni más y la, y la tierra es que va aquí Son un la la rápida aquí la llevamos a presión metida en este bolsillo enganchado a la riñonera ya está, y el soflat de 500 que lo llevamos aquí, como siempre, puesto a unos... A ver, eh, tengo el filtro de viento que lo use en la cámara, pero no sé si pilla mucho viento. Voy a tapar el micro ahí con el dedo. Como siempre, veis Un poquito un poquito más vacía que el otro día. 300 no llega, 300 ml porque son 25, no son 30 y pico, ni 30, ni... Eh, hace frío Es tontería Pues venga, sigo corriendo Guardo la cámara, no me entretengo Que no me da tiempo Ah, luego llevamos aceite corporal para las piernas Para no tener frío Y ya está Como la temperatura es de 9 grados La tenemos controlada Si bajara de 8 o 7 Por ahí habría que llevar ya una malla larga Y como en principio no está lloviendo Pues si llueve Pues nos aguantaremos mojándonos los pies sin sobre pantalón, pero es que si empezamos a llevar de todo es que no corremos para el compañero, una vez que nos hemos metido en la pista es todo recto, todo recto recto, hace curvas, te va llevando hace, hace hay un momento que hace como un poco curva pero tienes que coger la dirección natural que te pide la, la pista y llegas a los caballitos eh, macho y hembra aparte que son hola guapos y ya está y ahora pasas por la granja de las gallinas seguimos para adelante y ahora engancharemos la carretera que sube acá en Rivas y hasta esa carretera a la izquierda hace poquitos metros de asfalto y luego ya pista otra vez y luego llega un momento que ya es ir al castel de Montbuy que me parece que se lo conoces y... Ya está, solo es esa variante que a lo mejor por aquí no has pasado. ¿Eh? Llegamos a la carretera acá arriba, si estoy pensando por ahí se iría, no sé a qué punto de Viga o Santa Eulalia, podría venir por aquí. Ya Tajarias, podría venir por aquí. Ya para arriba, acá arriba es a la derecha, nos queda. Hace viento, ¿eh? Hoy no pasaremos calor, ¿eh? Ya lo digo yo. Hoy calor no. Seguimos con las indicaciones. Para amigos. Pero bueno, llevamos casi un kilómetro de en Rivas. Algo así. No sé, ahora llevo casi cuatro kilómetros. En total, pues tenemos esta valla. En nada. Y subiendo, que se hace jodida. Y ahora... Encontraremos un desvío a la derecha antes de la última subida fuerte, que también se puede ir por ahí, pero nos llevaría al asfalto. Pasaremos por debajo del castillo. Hoy diario de trail, 20 de enero. Ahí, lunes. Nos quedan 12 días o algo así para traemos negro el corredor 25 kilómetros. A ver cómo nos sale. Pues ya está, en vez de ahora tirar arriba, que iremos para el castillo, tiras para acá. Ya te hay un par de piedras, y ya está, tiras para acá. Entonces vamos como a invocar a la riera que baja desde, desde, desde el castillo, desde la bajada técnica. Y ya está. Ahora cruzaremos, ya digo, una mini carreterita que de es justo delante de la riera y ya todo derecho para el castillo a las piedras las tres de Montbuy eh, Población de Vigas pertenece a Vigas para pasar la policía antes pertenece a Vigas y Ríos. bueno ayer hicimos una pequeña activación en una trialera para no estar sábado y domingo sin correr el último día que había corrido era el viernes pasado Entonces sábado y domingo no había corrido Entonces ayer domingo me escapé Un momento, vestido de calle Pero con las palma de tray que siempre llevo otra, otro par Puesto Y me hice una tiradera, un par de veces Una tiradera y un poco recto 3, 4 kilómetros Pateaba un poquito para que hoy Esta versión no saliera Desde parado totalmente Dos días sin correr No es muy grave pero si puedes estar solo un día sin correr, no dos mejor, para lesiones, para todo y para rendimiento ya, llegamos a la zona de los caballos ahora no se ven, pero los caballos por aquí hay un atajo que sale a si se hubiera seguido recto si se hubiera seguido recto y te hubieras pasado este desvío, pues luego puedes coger uno y apareces por ahí en vez de por aquí no se ven los caballitos, pero bueno ya todo recto nos emboca a la riera que baja del castel de Monbuy. todo esto son subidas hay tramos que más, pero un 8 un 10 un 8 un 10 más o menos constante, están bastante bien Bueno, vamos dos o tres minutos atrasados. Aquí habré llegado en 29.30. Ya estamos en 31 minutos y algo. Bueno. La carretera. Por ahí te iba San Felipe, pero hay que hacer un montón de revueltas. Pero es la de coche, la de coche es por ahí. La riera está por ahí. Si miramos en bici por ahí y luego para arriba a la derecha porque por aquí la bici no puede pasar una vez que pasas un cierto tramo está demasiado complicado bueno, te la puedes echar al hombro al hombro sí bueno, así hay alguna subida que, que al hombro según como derrapas un poco de pies con las calas, de o sea, con las botas de montaña de la bici, hombre, se agarra ¿eh? pero digamos que hay algún momento de apuro para echarte el al hombro que yo ya lo hice una vez intenté bajar pero que va demasiado técnico te matas ya no sé que seas un pro, claro que vas con la bici no se puede bajar el castillo entero o no entero no a ver, puedes bajarlo sí, si admites que le vas a pegar un viaje al cuadro si admites que le vas a pegar un viaje al cuadro o al cambio se puede hacer el que sepa pero cargarse la bici no vale la pena me he tropezado, tíos me he tropezado, mira, no, no me he caído son las manos y se me ha la cámara digo, bueno, pues ya grabamos me he tropezado, no sé con qué me he tropezado hostia con esto, no sé con qué me he tropezado he ido aterrizando como he podido por aquí Ah, ahí ya, ya estamos viejos bueno, pues eso ya, ya se ha arrancado la cámara aprovechamos que me he hecho Nada. bueno, pues aquí ahora ya corto me guardo la cámara porque tengo que trotar ya sabéis que me obligo a trotar el castillo y si me obligo a trotar el castillo cámara guardada y manos que puedo embraciar y ya está se podría una mala escaparse por aquí con la bici por este canalillo y salir a la derecha al asfalto Eso se podría hacer que escaparse por este canalito de aquí, ¿vale? que va subiendo por ahí andando, te subes y te sales con la bici afuera y si no, pues ya la subida la subida mala del castillo venga, guardo la cámara voy a concentrarme en mantenerme corriendo que ya es bastante duro Hoy es una sesión normal, ni fuerte ni floja. Semana pasada hicimos dos un poco fuertes, sobre todo una. La del miércoles me parece. La luz también fue fuerte, pero no tanto. La del miércoles ya fue más fuerte. Bueno, hemos dejado el castillo arriba. Llegamos al parking del castillo, la cadena. Nos tiramos por aquí para abajo. Y ahora, la vez que estamos en el parking, el castillo pero tenemos ahí arriba, no se ve pero ahí está el castillo de Montbuy la explanada del parking por ahí hubiéramos venido si hubiera dicho aquello de que íbamos hacia San Feliu haciendo varios giros, hubiéramos partido con el coche por aquí y ahora hay que seguir para adelante y ir a por una subida de asfalto y aquí habría una variante muy buena para hacerla con la bici corriendo que sería este caminito de tierra está muy bien mira, hasta han hecho grava, madre mía, como nos cuidan bueno pues... ahora hay que hacer esa subida, estos son sin salida, parece que acaban unas casas eh, hay que hacer esa subida y ahora vamos a dirección San Felipe de Codinas Aquí deberíamos llevar 40 minutos si apretamos la sesión y llevamos ya 41.20. Vamos dos minutos atrasados respecto a una sesión un poco apretando. ¿Os acordáis de lo que os decía el otro día, no? Si era sesión normal, recuperadora, pero eh, vamos un poquito más garbosos que, que el viernes, que era más tranquila. bueno pues ahora tendríamos o subir por aquí que va para abajo, pero voy a enseñaros la cadena, que es el camino para que nadie se equivoque a esta subida yo siempre voy por la subida salen 5 positivos más 5 kilómetros más y, y ya está, y por aquí es la cadena y pues ya está, sencillo cadena izquierda Castillo para allá Caldas, eh, San Felipe y Codinas para allá Que ahí hay un desnivel guapo eh, Para hacerlo con la bici. Sube, baja, varios toboganes Y hay una subida, pero De asfalto, pero buena Ya los que sois de aquí ya la conocéis Bueno, pues Circuito Pro, todo para adelante Ahora pasamos al lado de la Gravera, Abandonada y luego cruzamos la carretera Hacia Caldas de monbui Hacia Campo Fútbol Hacia Campo del Pascualet eh, Sin llegar Creo que nos escapamos, eh. Yo creo que hoy nos escapamos de. de la lluvia, tíos. Por el rato que lleva y no acá hay una gota, creo que nos escapamos porque estamos, ahora estamos bajando. Pero mira, 429 metros sobre el nivel del mar. Aquí, hoy, como el temporal que está avisado de lluvia, nieve, viento, con 400 metros nieva. Y vamos a estar más altos luego. Así que. Nos vamos a escapar. Yo digo, hombre, por un lado digo, si hay nieve, ser un poquito de la nieve nevar, pero pero yo creo que nos escapamos. Y la aventura va a venir mañana. Porque mañana me toca bici venimos aquí. Y como esta noche, que hay más previsión esta tarde, noche, de que empieza a llover, nevar, mañana venís aquí con la bici. Sí que va a ser una aventura de verdad. De las buenas, ya veremos qué hacemos. Pero mañana me toca, es martes. Martes toca bici martes y jueves de momento ojo ya cuando acabamos el tren negra entonces ya la carrera, la ultra hoy la tenemos en mayo pensaba que era abril yo abril mayo 16 de mayo por ahí pues ya hay que ponerse y a lo mejor incluso habrá que entrenar no sé es que hay que mantenerse corriendo es que como no corras te lesionas como no corras y espacies es mucho el tiempo de correr entre sesiones te lesionas no es que diga, ah, pues paro de correr. No, no, no. No es tan sencillo. Si luego quieres seguir corriendo una cierta cantidad de kilómetros. Si luego vas a hacer 5 kilómetros, con que pares de correr no va a pasar nada. Pero como quieras meter 25 o 30, después de estar varios días sin correr, lesión muy probable. Así que el problema es eso. Hay que, esto es como un mantenimiento. Hay que estar corriendo constantemente, no parar constantemente es así la cosa bueno vamos a la carretera pues eso, luego la idea cuando se acerca ultra -bite, ya se empezar a meter 40 o 25 o 900 mil cada día o meter ya 40 50 con mil con también más o menos eh, cada día por lo menos 5 o 6 sesiones a la semana y entonces ahí sí que ya además, tenemos, yo que sé, 300 kilómetros o algo así, para ir ya bien preparados porque ultrabay son 235, 235 8100, entonces hay que ir muy entrenado, muy entrenado muy entrenado pero es que si me pongo a hacer ahora 300 mantener los 300 va a parar el casco Aquí hay que decir, lo digo por si alguien dice, no se puede cruzar una cartera. yo le digo, vale, hay 5 kilómetros para adelante, por lo menos sin poder cruzar. Y para allá 4 o 5 kilómetros igual. A ver, que me expliquen cómo paso, cómo lo hago. 4 o 5 kilómetros para adelante y 4 o 5 kilómetros para atrás. ¿Hasta San Feliu o no hay paso? Que yo sepa. A ver, cómo lo paso, si yo tengo que pasar para acá. ¿Cómo lo hago? Ponga un paso subterráneo yo Es que no se me ocurre, o por encima Es que no hay más A mí no me gustaría cruzar carretera, no me gusta Pero es que no hay paso Me iba, es que me iba Me iba, digo, para, para, que tienes que grabar aquí bueno, venimos de ahí, eso es desde la carretera donde hemos cruzado todo para adelante, todo para adelante tal, como te lleva. Entonces, ahora tenemos. Aquí es donde hay que hacer el giro. Aquí la carretera natural te tira hacia la derecha, hacia las elíes, ¿vale? La carretera nacional, te, te, la que sí, la carretera, la, la, el sendero o el, el, el GR te lleva hacia las elíes, que está allí, que hay como un poco de ganado o algo así, unos huertos y tal. Nosotros hacia los peñascos, hacia los peñascos para acá, así no vamos a subir esos peñascos todavía. Vamos más como por debajo, allí el camino va a aquella altura, ¿vale? Pero nosotros tenemos que tirar para abajo, que el río está abajo. Entonces nosotros a la izquierda. Aquí tendremos la charca esa cuadrada. Es como referencia, esto se ve desde satélite. La charca cuadrada esa, ¿vale? Entonces bajamos. Y ahora gira gira natural, hay un cartel y tal gira natural hacia la derecha esto es lo único que hay que tener pendiente, el giro aquí a la izquierda y ahora a la derecha por aquí eso es un carril estrechito, no, hay que coger el grande, tiene que pasar siempre un coche, si no cabe un coche no es el adecuado, no es el camino bueno ahí hay un carrilito pequeño, pero eso al final se hace una zona técnica muy guapa de piedras que nos lleva alargando, alargando nos lleva a Caldas de Montbuy pero nosotros vamos a ir por arriba. Eso no te llevaría al lado del río, por abajo, que en las piedras está técnico un trocito guapo, pero nosotros vamos a ir ahora cruzando primero el río, que lo tenemos aquí, y por ahí arriba, por los peñascos. Con desnivel, porque ahí no saldría el nivel, y aquí sale mucho el nivel. está muy bien esta zona. ¿Eh? aquí cruzando el río hoy hay menos agua madre mía la que hay lea aquí ¿eh? como esto venga agua, esto vuelve a saltar otra vez por arriba mira, mira, mira mira que aguilón, mira, mira, ¿lo veis? Vale, bueno, no se aprecia porque con la GoPro se ve tan pequeño un gavilán pues mira, a lo mejor es aquel que yo a veces he echado en falta, digo, hostia pobre, lo habrán matado y siempre digo, hostia hace años que, hace un año por lo menos o dos que no lo veo, al gavilán lo mismo es ese, vete a saber Y siempre ves a lo habrán matado Y está prohibido, pero mira, lo habrán matado Pero bueno, a ver si hubiera suerte Porque lo había siempre en un árbol Y en ese árbol ya no está Y por eso, pero bueno, ahí está ese No es el mismo Bueno Ahora seguimos Y otro punto importante Es girar ahora A la izquierda bueno, más que nada coger la Y a la izquierda. Ahí tenemos los huertos de las Elías. Aquí tenemos como una cataratilla que enseñé el otro día. Que está ahí. Con un poco de presa. Que ¿Eh? está ahí. Nosotros a la izquierda. Ya está, ya no hay pérdida. Una vez que has hecho este giro, acá a la izquierda, ya no hay pérdida. Todo para arriba. ¿Dónde? Todo para arriba Duro, duro Pero guapo Cuando veis este vídeo Espero poder haber subido al vídeo Del pull gracias con la bici Espero Que volví de noche Hay mucha parte de grabada de noche Pero Bueno, pues ¿Sabéis qué pasó? No pasó nada en el vídeo en la, en la salida no me pasó nada Pasé frío a la vuelta, eso sí Pero Lo que me pasó es que Se me olvidó una llave Que es la que suelta Lo que es los Las válvulas eh, Si la bicicleta la llevas tubelizada Las válvulas van cogidas con tornillo No van cogidas con una, con una tuerca Digamos Porque no llevan cámara dentro No están cogidas a la cámara que irían sueltas y, y la llave justo porque yo mis mis válvulas van con una llave hexagonal en vez de ir a rosca a mano van con llave hexagonal tendría que buscar una rosca a mano del mismo paseo de rosca pero es un paso paseo de rosca diferente y tengo varios juegos pero ninguna combina total que es una hexagonal es una llave 10 o una 11 o una 9 9 o 10 por ahí y, y siempre me llevo una llave del 9 del 10 esa que coincide por si tengo que sacar las válvulas para meter una cámara pues se me olvidó y yo tan feliz por ahí digo llevo de todo, llevo cámara llevo llevo mechas parches, llevo de todo digo sí, sí pero las mechas sí me hubieran valido pero no pero la cámara no la hubiera podido cambiar porque esa llave es esa hora. Y a mano no la sacas Porque si no aprietas lo suficiente Pierde el tubeless No puedes aflojar poner muy, muy, muy, muy flojita Así que Y me la veo en lo alto de la cinta de correr La llave Y digo cabrón Se me cayó al sacar Hice un cambio de sitio Y al sacarlo del montador y tal Lleva la llave con eso y se me quedó Y digo menos mal Que no me Que no pinché por eso va bien, es verdad llevar doble sistema de, de emergencia llevo el sistema de mechas y el sistema de cámara si te falla la cámara la vuelves a pinchar o algo tienes las mechas no es infalible pero probando una cosa o la otra con algo te escapan la mayoría de las veces seguimos subiendo observando eh. que si no la periostitis vuelve, nunca se va nunca se dio del todo siempre vuelve, no, sí que se me fue el todo pero se me carga un tibial el tibial izquierdo se me carga pero bueno, es el músculo no es pero cuidado que a veces se mezcla un poco y las bajadas no puedes meterle caña porque te te hace como una separación para que nos hagamos en aquel la a mi modo de ver, eh, ojo, los físicos son los que lo pueden explicar bien tú tienes aquí la membrana que recubre el hueso, la tibia llevo aceite puesto, bueno pues esa membrana el tibial, entendemos que el tibial está agarrado al hueso a través de esa membrana entonces hay un punto en el que se supone que por impacto, por vibración excesiva, sobre todo en bajada poca amortiguación, exceso de velocidad exceso de frenar en la bajada en fin, la razón que sea se separa un poquito es como si se desgarra la unión entre el perióstio, entre el hueso y el músculo sería tibial ¿vale? y, y ese punto que se desgarra un poquito se te inflama y duele muchísimo entonces ahí hay que conseguir que luego eso se vuelva a agarrar entonces claro es una lesión cojonera es cojonera se pasa pero hay que tomarla con mucha paciencia entrenar en subidas bajadas andando principio de bajadas andando ni a 10 ni a 6 kilómetro. ni siquiera a 6 te aguantas tienes que ir más lento Bajadas andando y subidas, si sí puedes subir Puedes entrar subiendo Que no hay vibración Pero bajadas nada, andando Una gemelera Puesta ahí en, el, en la pierna que tengas jodida Para quitar toda la vibración posible Y entrenos suave Por ejemplo puedes hacer un día o dos De paro y un entreno suave Un día o dos de paro y un entreno suave Y la vas de nuevo Haciendo y que vaya uniendo de nuevo ese desgarro se vaya uniendo de nuevo al hueso ahí se arregla, pero sobre todo, nada de bajadas corriendo cuando tengas peristitis nada de bajadas corriendo bueno, hoy se ha portado bien la GoPro, primero he dicho GoPro el palco porque la tenía encendida digo, vamos a ver si yo no te he encendido pero bueno, me queda la duda que al meterla en el bolsillo la he encendido yo Vamos a darle esa disculpa. ¿Voy a comportar la GoPro? No hace el tonto. Ya os explicaré. Hay tarjetas, no de GoPro, sino tarjetas de las marcas, tarjetas de memoria que te pone que son V3, ojo. Y yo la he detectado con otra videocámara que tengo, que no son V3. Realmente no son V3. ¿Sabes? O sea que cuidado porque a veces la GoPro te, se te puede volver loca porque le metes una tarjeta que teóricamente la acepta y ella la acepta. Pero luego esa tarjeta se la metes a otra cámara para grabar con 50 megas de datos y te dice que no es adecuada. Y dices, si es la misma, no. O sea que cuidado con eso, sobre todo con la de 32 gigas. Las de 64 parece que, que sí que cumplen realmente lo que tienen que cumplir. Pero la de 32 no. Y mira que te pone que sube 3. Pero luego la cámara detecta. No la gopro, la gopro no lo detecta. Quizá por eso se vuelven locas. Pero. Otra videocámara Sony, que Sony, Sony, Sony Pues sí que lo detecta y dice Esta tarjeta no es adecuada Le hace como una lectura de velocidad o algo y dice Esto no, esta no vale O sea que cuidado con esto, si se lo vuelven loca las GoPros, Mira que no se de la tarjeta No de la cámara Pues ya está, estoy aquí entreteniéndome Me doy la vuelta Mirad, estamos a 396 sobre el nivel del mar ¿Lo veis? 545 positivos llegamos 380 negativos. ¿Qué significa eso? Venga, ahora nos vamos a parar los 550. Que serán unos 400. 550 positivos. 380 negativos. Esos son pues 930 positivos. Nos va a salir aquí. A lo mejor Strava le da algún, algo extra más. Pero aquí digamos míos, solo son los fiables. 930 positivos nos saldrá la sesión de hoy. Y ya está 400 sobre el nivel del mar. Y a ver. A ver. 1 hora 22, muy lenta, pero es que aquí deberíamos estar corriendo, no andando. Pero bueno, yo me divierto, me lo paso bien. 9,2 kilómetros hora de media, Una hora 23 minutos. Vamos como 5 minutos lentos, para lo que tenemos que ir Una hora 17, algo así. Venga, guardo la GoPro y me voy por piernas. Me voy por piernas ya, ¿vale? la guardo aquí, en el bolsillo este del pantalón que lleva aquí la malla y a tomar viento, venga diario de trail, 20 de enero eh, estamos ya, como decimos, en capilla en capilla Tony Capilla, Tony Capilla te espero un día de esta, ven aquí, ya lo sabes venga, eh, cuando puedas cuando puedas tenga hueco guapo, es eh, guapo, guapo, venga, hasta luego quedamos. un abrazo a todos, enorme, venga, Debu.